Constitución Política de la República de Nicaragua Título III. La nacionalidad nicaragüense. Capítulo único. Artículo 17. Los centroamericanos de origen tienen derecho de optar a la nacionalidad nicaragüense, sin necesidad de renunciar a su nacionalidad y pueden solicitarla ante la autoridad competente cuando residan en Nicaragua.